Los familiares de Bienvenido Taveras de 68 años y Elizabeth Ramos Taveras de 22, ambos residentes en la comunidad de Huiza de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes murieron al ser chocados por un vehículo en la carretera Honduras a Las Guaranas, exigen que se haga justicia. Que dicen que es un carro, pero no tengamos todavía la prueba, pero ellos tienen que trabajar mejor en la justicia para que nos ayuden en este caso, porque le, que no quede impune, que se declare ese caso de nosotros. Pues no se ha sabido nada, tú sabes, hizo lo que pedimos justicia. Sí. ¿Se han presentado por las No, no, no. ¿La policía ni la mena? No. Oh, yo le exhorto a las autoridades que vengan que hagan, para que hagan justicia, para que esto no se quede así, porque no fue un perro que mataron, fueron dos personas. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.